Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a jugar en modo demoníaco con Undyne. No saben cuánto me costó pasar en modo difícil del nivel 3 para hacer este video. Por favor, dejen mucho apoyo de este video porque fue demasiado difícil. Por favor. Hoy vamos a jugar en modo demoníaco con Undyne. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. Es. Es que, es que me pone nervioso Porque primera vez que juego con Undyne en modo demoníaco. En el anterior video de demostración no lo maté Pero después de unos segundos lo maté Por accidente siguiente yo había dejado de grabar Es demasiado fácil aquí, ahora con Undain Muy fácil Además de que se recarga la Undain completamente ah ¡Qué difícil fue llegar hasta acá! Si ustedes quieren comprobar lo difícil que fue, vayan a Amboneta y les bloqueen, se abundan y jueguen en difícil modo nivel 3. <ríe> Imagínense como yo, yo me estuve cagando por horas ahí. Hasta que le maté. <ríe> es que se siente tan bien ganarle a este tipo. Perdón chicos si hay mucho ruido de fondo es que le gané justo a la hora donde hay mucho ruido en mi casa Ahí está lo bueno es que este no es como el otro de que no tiene curas y es mucho más lento que un day y yo ya yo soy un experto con un day que no me va a vencer tan fácil como acaban de ver soy un amo tú tú tú tú, tú. Toma Toma Ya te tú tú me tú tú tú tú Ahorita que lo pienso, mátame. <risa> ahora sí, valiste, papu. Porque ahora viene en modo Dios. Ahora hago 8 de daño. Corro mucho más rápido que adiós <risa> es que es muy fácil matarlo ahora demasiado fácil no mate mi problemas <risa> Chicos por favor Dejen su gran like su suscríbanse porque de verdad que me costó un diablo hace Llegar hasta aquí. Y además tengo bien harta vida. Es que esto puede, no puede ser más perfecto. Además de que lo puedo matar así simplemente. Sin hacer nada. Es que es... Que es conmovedor, ¿Cómo lo como ¿Cómo le gané? Es que yo mismo... ¡Completo! ¡No! Le faltó un pizza. Pero ahora. Ah, vas a morir. ¡No! Es más difícil de lo que se ve. Creo que en dos turnos le voy a ganar. Chicos, ahora vuelvo. Es que esto va a ser demasiado fácil. Es que, es que esto es muy bonito ¿Cómo se ve? Esto es hermoso de ver Antes con Ensan No podía hacer nada de esto Ahora soy un semidioso. Es muy difícil No saben cuánto No de verdad no saben cuánto Estoy ahí para ganarle al modo difícil Llegar aquí todo por ustedes <ríe> Todo por este video Que me ha costado mucho hacerlo <ríe> Aunque hace poquito daño ahorita Pero más en reto va a ser bien harto daño <ríe> Pero hay algo malo De que el chara de la última fase sí me puede matar fácil Ahora sí, papá. Alguien se quiere enfrentar contra mí. ¿Alguien? Ay, oh, ya me poquito de daño para tu body. Me dejo matar. Ahorita. ya me voy a dejar matar para revivir como un amo y qué pasa ¡Pup! esto me encanta esto me encanta me hace muy feliz, por favor. Quiero que te mueras. Aunque me tengo que elegir lo máximo posible porque no quiero que me dé. esto se siente muy bien chicos siente muy bien matarlo muy fácil se muere uy uy uy ¡Oh, oh! como lo voy a matar si se mueve más rápido que yo ¡Oh, oh! lo atrapé Pescadito, Ay, no, me no, no, no, no, uh, lo atropedo, no, no, no, Para acá. Ay, esto va a doler mucho Aunque um, No le puedo ganar Si tengo No <ríe> Ay no manches Voy a cortar hasta que le vaya a ganar chicos Y un pium. Miu. <risa> <risa> Ahora viene la parte re difícil. Deseenme mucha suerte. Porque lo... Ahí está. Un poquito. Voy a a meter... mí. Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Sí, sí, estoy grabando. Lo acabo de matar. Lo acabo de matar en su modo demoníaco. Ya era esquí. Él. Esto, esto se siente re bien Bueno Bueno chicos aquí se termina el video de hoy Como ven creo que es desbloqueado Un nuevo modo que es el demoníaco. De hasta abajo Si sí, ahí lo ven Acabo de bloquear ese modo Con la skin de Undine Esto se siente muy bien Nunca lo había sentido antes Por favor Dejen un, un mucho apoyo Muchos likes Muchos suscriptores porque este video me ha costado mucho, mucho tiempo en hacerlo. Así que adiós.